Mirad Nakamas. este es el tipo de sombrero que suelen llevar los capitanes piratas. Vamos a ver más ejemplos. Otro ejemplo, aunque suena un poco infantil, es el del Capitán Garfio. No sé si lo veis por ahí. veis Lleva un sombrero y una pluma también, además. Vamos, que es algo muy habitual ver a los capitanes, y solo a los capitanes, con este tipo de sombreros. Aquí podéis ver dos ejemplos de nuevo. El Capitán Jack Sparrow y Barbosa bueno, pues casualmente, o oh no, han salido ya los diseños de los Moiwara en la película One Piece Feel Red. Y adivinad quién lleva ese tipo de sombreros con plumas. Parece mucha casualidad, ¿verdad Nakamas? Justamente Luffy y Nami son los únicos Muiwara que llevan este tipo de sombreros con plumas. Vamos a ver los diseños por delante y por detrás. Aquí tenemos el de nuestra querida Nami con las plumas por delante y por detrás y en este otro tenemos el de nuestro querido capitán Luffy por delante y por detrás y ahora os voy a mostrar al resto de los miwaras y veréis que ninguno de ellos lleva pluma lo veis verdad? ninguno de ellos lleva esa misma pluma ni ese mismo sombrero que es un sombrero nakamas de capitán recordemos por lo tanto, Nakamas, podemos concluir que para Oda él es el capitán y ella es su capitana, porque Oda es el que ha diseñado los trajes para esta película de One Piece, Phil Red. ¿Qué os parece esto, Nakamas? Os leo.